Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí.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 Que inolvidablemente vivirá en mí, que inolvidablemente vivirá.